Una información internacional que va a acaparar la atención del mundo y la está escaparando porque en cuestión sí. de, de 30 minutos vi que había más de mil eh, comentarios. Sí. Fue la orden que estableció el Tribunal Supremo de Brasil contra el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que el Tribunal Supremo había establecido el jueves que hasta que no se agoten todos los procesos, un imputado es inconstitucional que lo mantengan en la prisión. Es decir, por ejemplo, tú sabes que aquí hay tres procesos, eh, te llevan a primera instancia, sí. después a la Corte de Apelación y finalmente a casación en la Suprema Corte de Justicia. Sí. Entonces, Lula no ha agotado. No, no, no ha agotado todo, todo ese proceso. proceso. Y lo mantuvieron en presión 580 días. 580 De días. manera irregular. Cuando este hombre salió ayer de la cárcel, que esa multitud lo estaba esperando, eso, eso había que verlo. Sí, fue apoteoso. Eh, el... Evidentemente, yo soy de lo que he dicho y reitero, Lula cometió errores eh, y hubo situaciones que no es el caso ahora, por el poco tiempo que tenemos, analizar, pero evidentemente que hubo saña de sí, los sectores sí, poderosos claro que sí. Y más recalcitrantes de Brasil No, está claro porque Acompañado a Estados Unidos Acompañado a Estados Porque Unidos, ahí claro, se combinan está. varias cosas varias cosas se Por ejemplo, si tú hablas Dios de Odebrecht, eh, Los norteamericanos Por un problema de mercado correcto, En América Latina correcto. También le entraron a eso claro, Y claro. con ellos se llevaron a Lula claro, claro. Y se llevaron y a, Dilma. A, Dilma. Y a Dilma Que la sacaron también. de la presidencia Por lo tanto, esa esa actitud de saña que tú señalas de la sí, ultraderecha brasileña sí, para poner la justicia a su servicio, violentando el debido proceso, así, porque fue que no lo completaron. Sí, así es. Así Entonces, es. Eh, acompañado de, de, de la. Porque Lula dejó a Brasil siendo la sexta economía del mundo. Si no, lo, eh, lo convirtió en un país. Lo del convirtió en mundo. un país en o sea, capacidad 30 de millones de la sí, pobreza. De la pobreza, correcto. Entonces, hubo errores políticos del PT, que aquí lo hemos analizado Pero en otros momentos. Sí. Ya en lo que está relacionado con las acusaciones de corrupción tendrán que demostrarse. Pero además también... Tendrán sí, que demostrárselo. Pero hasta que, ahora hay que está claro análisis. que su prisión era irregular, hay que, agregar que ingresa formó ingresa parte análisis, de una conspiración que política. Que otro factor que operó en contra de Lula... Era que él, según todas las encuestas, ganaba cómodamente las claro, elecciones. Claro que sí, claro que sí. Entonces, Sin la única manera, manera de impedir que de imp Lula volviera a ser presidente era metiéndolo preso. Era metiéndolo preso. Así fue. Y que lo, le negaron el. Y lo lograron. Derecho. Y lo lograron. O sea, lo lograron y obtuvieron la victoria con este ultraderechista. Que es un funda fantoche. Fundamentalista, que un, un fanático, un fantoche. Un fantoche que ha sido un Como fiasco. es Bolsonaro, que ha sido un fiasco en, en, en el Estado brasileño, lo ha hundido. Eh, lo, eh, realmente. Y tiene una gran impopularidad actualmente. Claro, en una, eh, no, no ha hecho nada para Brasil, no, no Bolsonaro, ha nada, no ha hecho, ha hecho nada. nada. Es un fanfarrón. Un fanfarrón. Tú ves. Entonces, eh, lograron esa parte, la liberación de Lula. Él ha dicho que encarcelaron, no encarcelaron un hombre, encarcelaron una idea, que va a retomar sus actividades. Y entonces, eh, miren lo que es la llamada institucionalidad. Cuando uno habla mucho de ella, esa parte de no haber cumplido con el debido proceso, pues realmente convirtió en injusta y en ilegal la prisión a Lula da Silva. En injusta y en ilegal la convirtió. ¿Por qué? Porque, bueno, la ultraderecha en América Latina, eh, acompañada de eh, los norteamericanos, específicamente del establishment, del gobierno, del imperialismo norteamericano, está claro que en su política en su geopolítica de readueñarse del continente de América Latina antes, ante el, el retroceso que tuvieron por la ola de triunfos de gobiernos de izquierdas y progresistas y democráticos en eh, el continente. Entonces, miren cómo se revirtió todo eso. Es importante también destacar la estoicidad y la resistencia de Lula Apoyado también por su gente Y por muchos brasileños Pero resistió, resistió, resistió Y entonces cuando no se aplican Los debidos procesos se, se dice injusticia Que justicia denegada, eh, denegada es, eh, injusticia. es injusticia realmente Sí, este, eh, eh, existo también eh, En el plano internacional Estados Unidos y China Acordaron reducir Los aranceles que ambos se habían impuesto en una guerra comercial que inició Estados Unidos eh, tratando de disminuir el poder y el avance indetenible que ha tenido China en el plano económico, un país que ha sacado más de 500 millones de personas, que lo ha convertido en clase media, la clase media más numerosa del mundo, China con un avance tecnológico sin precedentes, con cuarto que no encuentra qué hacer con ellos, sí. tiene más cuarto que los Estados Unidos. Los Estados Unidos en un 30% de la deuda que tiene, que ya sobrepasa los 23 billones de, de dólares, millones de millones, uh -huh. el, el 30% se lo debe a China. Pero entonces Trump está negando ya y se resiste a aplicar ese acuerdo con China. Bueno, pero ayer pues, lo celebraron con bombo inflamado. Es, es, es impredecible. Que, por cierto, está es impredecible. A punto de ser, de iniciado, ser sometido a un impeachment. Eh, sí. A un impeachment. Entonces, sí. eh, eh, ya eh, muchos, incluso funcionarios clave de la Casa Blanca, como un subdirector de, de la Dirección Nacional de Seguridad Nacional, fue cuestionado por el Congreso y admitió un teniente coronel admitió que hubo presión del presidente de Ucrania para que involucrara el hijo del ex vicepresidente Joe Biden, que es un competidor que Trump le parece que le tiene miedo sí. y quería involucrarlo para inhabilitarlo. Bueno, hasta ahora Biden aparece en la delantera, Así mismo. sobre todo en un estado como la Florida, que es que clave. Ha sido un estado históricamente republicano, republicano. Y, y que, que clave, es clave para clave. ganar las elecciones sí, ganar también las elecciones se le han volteado por allá por Texas que es un estado clave ha también. ido perdiendo terreno Tronco. ha ido Porque perdiendo terreno es que ese, esa esa posición de ultraderechismo esas posiciones extremas y eh, realmente ha ido perdiendo terreno pero además en Estados Unidos no juegan, y eso hay que reconocérselo a ellos así es, Con el imperio de la ley Con el respeto a la institucionalidad en su Porque eso es lo que lo mantiene como imperio sí, si, no, si, no importa ellos, quién sea. si ellos no respetan eso sí, sí, sí, No fueran sí. el imperio que ha sido Nosotros rechazamos su injerencismo Rechazamos la intromisión de Estados Unidos Sus invasiones he dicho Que siempre. se creen que es el policía del mundo es, Y que así. se quieren Y, y que y, les y, quieren trazar pauta a los países Y trazarle pauta a los países la autodeterminación de los pueblos para ellos y la ONU y todo eso, la independencia y soberanía, eso es, eso es papel nada más. Pero hay que reconocer que ellos a través de aplicar la ley, al de arriba o al de abajo, aún sea el presidente, bueno, eh, eh, no quiere que y, y han habido... Una ejemplos,